Bueno, eh, queremos mostrarle en este video cómo podemos hacer un seguimiento personalizado de las actividades de cada alumno. No, no solo uno puede ir a, la, a ver la calificación, y ustedes pueden ver también sus calificaciones, ahora vamos a mostrar, ¿no? Uno puede ver un informe de, de los resultados de todo. Ahí. Eh, si uno puede elegir a cualquiera de los cursantes... ¿no? y eh, pedir un informe detallado de su actividad en el curso, en el elegido cualquiera. ¿no? Acá. Entonces supongamos que voy a la solapa a esta administración, ustedes pueden ser que tengan esto acá abajo, ¿verdad? pero si voy ahí yo tengo algo que es informe de actividades, entonces, en el informe de las actividades, por ejemplo, en todas las entradas, me va a mostrar que el alumno la persona cursante qué días ha entrado, cuántos clics ha hecho, que más o menos proporciona la cantidad de páginas o por dónde ha navegado, y qué ha hecho, si ha visto una sección, si ha contestado preguntas, ¿tá? si ha bajado documentos, ¿tá? si ha visto la página o los datos. También uno puede, por ejemplo, pedir eh, otro tipo de informes. ¿tá? Por ejemplo, eh, la actividad... En el curso vamos a ver acá, volvamos al alumno o la alumna, informes de actividades, un informe completo de sus actividades, ¿tá? donde aparece todo lo que ha escrito, si ha bajado los documentos, si ha contestado, ven qué día entró, ¿tá? qué ha escrito, cómo ha participado del foro. O sea que esto nos permite hacer eh, un seguimiento personalizado, cómo van trabajando ustedes, ¿no? Es bien alcahueta, si digamos. Ustedes mismos pueden ver su actividad, si por ejemplo, a ver, yo me voy al rol de estudiante, obviamente veré mi actividad, para mostrarles qué deberían ver ustedes, ¿no? Se van al curso, al inicio, ¿tá? y tienen que tener en el rol de estudiante también una solapa de administración, la pueden mover donde quiera esta, pero la deben tener, y donde dice ajustes de mi perfil, editar perfil, cambiar cortancia, hay algo que es informe de actividad. Y ahí ustedes pueden ver el informe de ustedes, de su actividad en la plataforma, cómo han estado de activos en la plataforma, cuántas veces han entrado, cuál, qué día, cuántos clics han hecho. ¿tá? Todo esto ustedes también pueden eh, verlo, ¿tá? para ver qué tan activos han estado en la plataforma. Bueno, nada más que eso era mostrarles.